Bueno, pues buenas tardes a todos, todos, todas. Yo, eh, gracias por acompañarnos eh, en esta presentación de la nueva etapa de la Ortiga. Eh, bueno, vamos a ver, cuando mi hija María me dijo que tenía que hablar, que tenía que intervenir presentando la Ortiga, la verdad es que me puse un poquitín así, bueno nerviosa o, o, o con un exceso de, de responsabilidad, quizá, de hablar de un proyecto tan grande que ha hecho tantas cosas, que dura ya tanto tiempo. Pero por otra parte, al final, digo, vaya, si en definitiva de lo que voy a hablar hoy a la gente es de mi vida, es de mi actividad, son mis cosas. Y bueno, es verdad que han pasado nada más y nada menos que 23 años desde que empezamos a, con este proyecto. Como probablemente vosotros sabréis, eh, yo he tenido la fortuna de compartir mi proyecto de vida con una persona, eh, Antonio, Antonio Montesino, que bueno, además de antropólogo, escritor, poeta, editor, en fin, muchísimas cosas, era fundamentalmente una persona eh, preocupada por lo que es la cultura, pero no ...cualquier forma de entender la cultura... ...sino la cultura como una forma crítica de ver la vida... ...como una manera de hacer proyectos... ...que pudieran cambiar la sociedad... ...para mejorar la situación en lo posible... ...de aquellos sectores populares... ...que desgraciadamente y a través de la historia... ...sobre todo nuestra historia... Eh, ...estamos hablando de los años 70... ...todavía vivía el enano Saltarín... ...pues bueno no era lo no era lo mejor, no era lo mejor. Como digo, el proyecto de la Ortiga surgió en el año 96 impulsado por él por Antonio, pero rodeado también de un, mucha gente porque era un momento en donde había quien en Santander, pese a que siempre ha tenido fama de ser una ciudad muy conservadora, donde era muy difícil hacer nada, porque todo el mundo era reacio a tener iniciativas, sobre todo si eran iniciativas, digamos, de, eh, con cierto sentido alternativo. Bueno, pues se dio la confluencia en aquel momento de un grupo de personas amplio, variado, eh, del mundo de la cultura, que unos eran de aquí, otros no eran de, de Cantabria, pero fue posible crear la primera etapa, digamos, de eh, la ortiga. Arte, literatura, pensamiento se unieron y surgió una revista muy interesante en el contenido, pero muy modesta en sus formas. Era una revista con grapa que eh, nos editó gratuitamente Gráficas Eduardo en Torrelavega, una forma ya de, de, de colaborar con el proyecto y que sus primeros cuatro números, como digo, fueron en grapa, pero que contaron con la participación. Eh, bueno, las, las portadas, la primera la hizo Chuchi Vázquez, que no sé si hoy habrá podido venir o no por aquí, pero un, un, un artista que todos conocéis. La segunda la hizo Tino Cuevas, o sea, con dibujos originales. Horayo hizo la portada de la, de la tercera y eh, Julio Maruri contribuyó con la portada de la cuarta. Es decir, que se puso en marcha en aquel momento un proyecto que eh, a lo largo de, de, de estos años pues, ha ido variando de, de equipo, ha ido variando de colaboradores, de formato, pero que eh, hemos llegado pues hasta el año 2015 con 128 números editados en papel. Y no cabe duda que este proyecto del cual la, la revista, digamos, lo más representativo, lo que más se conoce, pero que también eh, ha tenido otras muchas actividades, se hizo un foro cívico, eh, encuentros para el debate, donde se trajeron personas de primera línea de todo el territorio, donde incluso eh, ahora veo a Clemel Rosé, contamos con, con la participación de él en el foro, del cual se hizo un monográfico, un filósofo de primera línea que hay una anécdota que bueno nosotros siempre la hemos la hemos contado eh, cuando él tenía que intervenir aquí era en aquel momento, pues bueno, uno de los filósofos, por no decir el más importante, luego de Francia en ese momento, en su corriente de pensamiento. Y le invitaban a, a un foro, eh, creo recordar, eh, eh, ¿era en Rusia? Rusia. ¿En? en Rusia. Ah, en bueno, Algo con mucho perendén, que muy importante y tal. Y en su español, que lo hablaba porque vivió largas temporadas en Palma de Mallorca, y dice, oh no, yo a Rusia no, tengo que ir a, a, a la Ortiga vino y aquí estuvo con nosotros y era además un aficionado a la chacolina ¿eh? el, el chacolí lo... <ríe> bueno, son anécdotas pero quiero decir que a lo largo de todos estos años pues se han hecho eh, ediciones muy interesantes, se ha trabajado mucho y no cabe duda que con sus distintas etapas, la ortiga pues bueno <ríe> nosotras creemos que, que ha significado algo importante en la cultura de Cantabria. A partir del 2005, eh, cambiamos, llegamos, eh, nuestro centro de, de actividades y nos vamos a un pueblecito del Valle de Campó, a Fresno del Río, a kilómetro y medio de Reynosa. Y allí comenzamos a hacer... Eh, creamos un espacio gastronómico-cultural. O sea, un espacio que para nosotros era un espacio de resistencia en el sentido de que siempre hemos entendido que la cultura tenía que ser descentralizada, que la cultura tenía que ser local, eh, que la cultura, da igual donde se haga, tiene que ser universal, tiene que ser para todos, que los localismos, eh, eh, los muros, las fronteras, todo aquello que contribuya a, a, a cortar un pensamiento libre no es una cultura que al menos nosotros defendamos. Hay muchas formas de cultura, pero la nuestra siempre ha sido así. En ese espacio, en pequeño, bueno, nuestra casa que abrimos, uh, tranquilidad, este micrófono no será. ¿eh? En eh, nuestra casa que la, que la abrimos, eh, convertimos aquello, pues como digo, en un espacio gastronómico cultural. Eh, desde allí empezamos a vincular gastronomía, cultura, hicimos eh, nuevas eh, publicaciones y eh, tratamos de que eh, desde lo pequeño, desde lo rural, desde eh, esos pueblos que muchas veces sirven para ir de fin de semana, pero que después hay que estar allí, hay que estar allí todo, todo el día, eh, todas las semanas, todo el tiempo, y donde es muy necesario ir también trabajando para ir cambiando las nuevas formas de, de enfocar la realidad, pues allí estuvimos diez años. En esos 10 años, que van desde el 2005 hasta el 2015, hemos hecho ediciones, hemos creado publicaciones en distintas, hemos hecho pliegos, actividades. Eh, había una cosa interesante que llamábamos encuentros a mantel puesto. ¿Qué eran los encuentros a mantel puesto? Bueno, pues como siempre hemos querido, hemos creído que la gastronomía es una manera muy buena de comunicar, que, a lo que de hecho todas las reuniones para grandes decisiones debieran de hacerse en torno a una mesa, eh, porque allí es donde es, al final se crea un ambiente de comunicación, que de otra manera es difícil conseguir. Eh, organizábamos en torno a mm, un menú, que formaba parte de alguna obra literaria, en concreto con el Quijote con ocasión del 400 aniversario de su publicación y después de la segunda parte también hicimos unas jornadas donde reprodujimos eh, eh, menús del de, de Quijote y eh, después de, de gustar el menú, pues bueno, se establecían las, las tertulias donde se tenía oportunidad de conversar eh, bien con un eh, poeta o con un eh, alguien invitado. de Ahora recuerdo cuando tuvimos con nosotros a Félix Grande y a Paca Aguirre que compartieron mesa y mantel. Y en fin, eso se hacía pues eh, a menudo. También dimos eh, cabida a recitales poéticos, a exposiciones de fotografía, de cartelería. Eh, también hicimos eh, actividades musicales eh, con los grupos de la zona, que, que, bueno, que, que, que había que, que potenciar de alguna manera. Y bien, así estuvimos eh, hasta el 2015, cuando pues, el fallecimiento inesperado de Antonio, pues... Eh, hizo que este proyecto pues, se interrumpiera allí. Allí se interrumpió con el número 128 que publicamos, que fue eh, una edición de la poesía reunida de Enrique Ferrer Casamichana, que siempre hemos considerado uno de los grandes poetas de Cantabria, aunque, dada su personalidad y estando un poco en la marginalidad, vamos a decir, pues no siempre haya sido reconocido todo lo, lo, lo que se merece. Esa fue la última edición en papel, que Antonio desgraciadamente no llegó la maquetó, la preparó, lo trabajó todo, pero no llegó a verla, a verla editada. A partir de esa fecha eh, suspendimos la publicación en papel, sí que hicimos alguna cosa, eh, creamos una, una página web y demás hicimos exposiciones lo que estaba previsto una la exposición en la biblioteca central que en principio estaba planteada como una conmemoración del vigésimo aniversario de la revista se convirtió en un homenaje póstumo, también expusimos en Torre la Vega y en Reynosa hemos estado haciendo los talleres itinerantes de formación y demás, pero nos hemos tomado un tiempo prudencial, para ver si decidíamos seguir o no publicando en papel. La verdad es que el papel nos tira mucho a los que somos, bueno, pues de otra época, hoy quizá con todo eh, eh, lo, el, lo digital, hay personas que leen perfectamente, yo prefiero tocarlo, me gusta, en fin, hasta oler el... El libro cuando le tienes eh, nuevo, ¿no? Y una biblioteca tiene un ambiente que, bueno, no sé, nos estamos haciendo mayores. Pero a mí me parece interesante. Y hasta aquí hemos llegado. Eh, hemos cambiado, hemos evolucionado. Esta es una nueva etapa. Conservamos el espíritu de... de de, de la ortiga inicial, pero esto es otra cosa, son otros tiempos, es otro equipo, somos la ortiga colectiva, somos mujeres, y muchas, no todas, eh, a ver, somos mujeres mayoría, en nuestro equipo son 19 personas, de las cuales 14, 15, 14, 15, 15, 15, bueno, sí, ahí estamos, ¿no? Y bueno, son otros tiempos, y aquí estamos, y, y aquí ahora te se toca hablar un poco, de, sí. de lo de ahora. Sí, eh, yo quería, bueno, yo soy María Montesino, eh, me voy a levantar porque yo sentada hablando me pongo muy nerviosa porque enseguida empiezo a gesticular, pegar al micrófono y no me expreso como me gustaría. Eh, sí que me gustaría hablar, retomar un poco lo que estaba contando Tony. Hay una etapa que yo creo que es crucial, eh, hay un antes y un después en la Ortiga que nunca antes había sucedido. La Ortiga, como bien explicaba, es un proyecto, también es una asociación cultural que nace en el año 96. Hemos tenido muchos colaboradores, ha habido muchos colaboradores que se han ido y sin embargo nunca antes había pasado que desde el año 2015, con la muerte de Antonio, mi padre, el antropólogo, editor y poeta, la revista se deja de publicar. Es decir, ha habido gente que ha estado intermitentemente en el consejo de redacción, pero hasta que Antonio, Antonio fallece, esa revista siempre se ha publicado. De hecho, de ahí, y gracias a su cabeza tractora y a su torrente de energía, eh, se siguió publicando hasta el número 128, que es el que antes os mostrábamos en pantalla. Eh, rara vez se habla de la muerte, más aún en una sociedad como la nuestra, donde la muerte está completamente alejada. Esto en los pueblos todavía eh, se vive más de cerca, ¿no? Es decir, todavía la gente va a los entierros, hay una cercanía con la muerte de los vecinos, se asiste de otra manera y se acompaña mucho el proceso de duelo. En las ciudades se nos desarraiga de ese proceso de muerte y de esa vivencia colectiva de la muerte. Eh, yo es imposible que hable de la ortiga sin acordarme de que mi padre, que además de ser mi padre era eh, uno de los pilares fundamentales de este proyecto, hace cuatro años que nos dejó. Nos deja huérfanos de muchas cosas, ¿no? huérfanas de, de un gran torrente creativo, de una gran fuerza, de un gran impulso, ¿no? que es lo que hace falta para, para poder producir cultura. Eh, y sobre todo para estar implicado con la cultura, porque mi padre, como bien explicaba, nunca vivió, más que para la cultura y no de la cultura, que es una pequeña diferencia que yo siempre matizo, vivir para o vivir de la cultura. Él vivía para la cultura y murió también así, ¿no? hasta firmemente hasta el último día aquello. La última etapa de la ortiga la situamos a partir del año 2011, cuando la ortiga se vuelve novenal, es decir, desaparece de las librerías y se empieza a trabajar con un modelo de cooperativismo cultural autogestionado, que suenan unas palabras como muy poderosas y yo siempre lo traduzco para andar por casa. ¿Qué es un cooperativismo cultural autogestionado? Pues muy bien, por recuperar ayudas mutuas y solidaridades entre personas que tenemos la creencia de que tiene que haber una cultura crítica, de que esa cultura crítica además tiene que ser pública, tiene que ser participativa y tiene que combatir un sistema capitalista que nos está machacando la vida porque no pone a las personas en el centro, sino que pone los criterios economicistas exclusivamente. ¿Qué hacemos entonces? Nos desvinculamos de todo tipo de subvenciones y ayudas públicas y generamos una red, como bien dicen en la vorágine, de aliados, de aliadas, nosotros generamos una pequeña red de solidaridades comunes, de ayudas mutuas entre personas que creemos que hay proyectos que tienen que salir adelante a pesar de no ser mmm, productivos o no estar en la dinámica economicista del mercado, porque es así, son cosas muchas veces dedicadas a, a minorías, no es que sea mejor ni peor, sino que te mueves en otros en otras medidas, en otros aspectos, en otros ambientes. Entonces, eh, de esta etapa novenal surge en los últimos cuatro años eh, cuatro ediciones de revistas vinculadas a la Casa de Fresno, ediciones sobre antropología, sobre poesía visual, sobre pensamiento crítico con el, con el número de parresia del hablar claro y eh, cuando nosotros nos planteamos volver al papel, nos lo planteamos ...desde una manera, queriendo recuperar ese modelo cooperativo, ese modelo colectivo... ...porque necesitamos muchas personas para llegar a la fuerza tractora de Antonio... ...porque mi padre dedicaba todo el día y toda su energía al 200% a la ortiga, era su vida, era más que hacer una revista, era su vida, era su forma de entender el mundo. Él siempre decía, es mi pequeño espacio de resistir a este mundo que no me gusta. ¿no? Entonces, desde la intimidad de esos últimos cuatro años, ya en un medio rural, mucho más alejados de la participación en otros, en otros lugares, mucho más desde, desde la intimidad más familiar, si lo queréis llamar, Empezamos a, a producir la ortiga de otra manera y desde ese mismo modelo, pero abriéndonos a un equipo de gente con la que compartimos cosas, hemos planteado ahora, planteado ahora el, el proyecto. Eh, estas son imágenes de las exposiciones que hicimos. Eh, os quería explicar qué es la ortiga colectiva. La ortiga colectiva se plantea con un organigrama, con un mapa conceptual, con un mapa como lo llamar. Eh, ¿qué planteamos? Nosotros planteamos una visión compleja de la realidad. Es decir, eh, como dice un profesor mío de la Universidad del País Vasco, dice, ¿qué tiene la ortiga? Que es eh, insubordinada, es decir, es indisciplinada, porque no entra en ninguna categoría, ¿no? No puede decir, es que es una revista solamente de poesía, o es una revista solamente de literatura, o es una revista solamente de ecología, sino que es muchas cosas. La ortiga es una realidad compleja, es una manera de estar en el mundo compleja que asume que tenemos que estar interconectados y que una visión única y simplista de la realidad es poco conveniente y sobre todo es lo que le interesa al sistema. Que sepamos todos de parcelas muy pequeñitas de conocimiento y que ese conocimiento no se imbrique, no se teja, porque entonces empezamos a convertirnos en seres pues con pensamiento crítico y con una visión de la vida pues que no interesa a un sistema que está básicamente eh, dedicado a, a la productividad. ¿Qué, ¿Qué imaginarios o qué aspectos o qué grupos planteamos nosotros como equipo? Queremos trabajar eh, seis grupos, artes, feminismo, letras, alimentación, ecología y pensamiento. Les llamamos imaginarios para no llamarles equipos o grupos y cuando hablamos de imaginarios introducimos más allá del concepto de, de Castoriadis, lo que hacemos es introducir la visión de la imaginación y de la creatividad, es decir, Hablando de artes, hablando de ecología, hablando de letras, de lo que queráis, de cualquiera de los seis, ¿qué podemos hacer ahora con esto que estamos nosotros aquí? Porque siempre nos dicen que las cosas son como son, y las cosas son como son, o como pueden llegar a ser ahora, que nosotros, cada uno de nosotras, estamos aquí para poder participar y para poder contribuir a que eso mejore o a crear nuevas situaciones. ¿no? O sea, la realidad tiene muchas capas, hay una capa que es muy pragmática, muy real, muy tangible, pero hay una capa que responde a imaginarios, a posibilidades, a utopías, ¿no? ¿Dónde queremos llegar? Y así es como se produce cambio social, porque si siguiéramos haciendo siempre las cosas de la misma manera, estaríamos estancados en sistemas que no nos dejan avanzar, ¿no? O que no nos dejan hacer las cosas o cambiar las cosas a otras formas posibles. En estos imaginarios mmm, hay una red de comunicación, de transparencia, de forma que las personas que estamos en el equipo nos podemos situar en uno o en varios dependiendo pues, de los biorritmos de cada uno o de las afinidades comunes o de las voluntades. Yo entiendo que las realidades de cada persona son muy diferentes, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, tener un trabajo fijo que te lleve una serie de horas que no tenerlo. Entonces, las personas que estamos ahora mismo en el proyecto, hemos decidido todas libremente en qué queremos participar, en cuál de los imaginarios y sobre todo cómo queremos participar. Los biorritmos, la forma de estar, el tener una vida compatible con la participación en la ortiga, es fundamental para nosotros. Pero la prioridad siempre es la persona. No es que se haga no sé qué cosa, ¿no? sino la persona. Entonces, ese proceso le va a marcar siempre el equipo, cada uno de los imaginarios. Eh, las propuestas se hacen dentro de cada uno de los imaginarios, que tiene muchas temáticas comunes, por ejemplo, si nos vamos a las artes, pues tenemos poesía visual, pero podemos tener música, podemos tener eh, eh, pintura, ¿no? Eh, se van haciendo las propuestas dentro del grupo, este grupo decide qué propuestas se van a llevar a cabo a través de un proceso asambleario, de una discusión interna, vamos a decirlo así, de un debate interno, y luego, ¿cómo se materializan? Pues se materializan a través de ediciones, que es una forma como tenéis hoy aquí la revista, pero también se materializan, y en este sentido, la Ortiga siempre ha sido un proyecto con muchas caras, ha sido un proyecto terriblemente líquido, que ha tocado muchos aspectos, se materializa también a través de talleres itinerantes, a través de formación, a través de encuentros, de jornadas, quizás de paseos, es decir, no hay una actividad exclusiva de la ortiga, sino que nos hemos dedicado, y nos vamos a seguir dedicando, a ser terriblemente incómodos, para que no nos puedan nunca clasificar en algo tan reducido como es que editan, es que hacen una revista, es que hacemos una revista, editamos, pero también participamos de otras muchas maneras de la vida cultural, ¿no? y creo que es importante reivindicarlas. Si algo nos ha enseñado el pueblo, si algo nos ha enseñado el medio rural, es que los procesos de la vida cotidiana también son importantes. Y muchas veces a través de una comida, de un encuentro a mantel puesto, se generan tertulias que son terriblemente interesantes para la gente que participa y estás también haciendo cultura y también estás favoreciendo que se cree un tejido social que pueda ser más participativo. ¿no? Hay modelos de participación en lo común muy interesantes en el medio rural. Y también es nuestro trabajo y creo que nuestro deber también eh, trabajar para que eso siga siendo así para que siga habiendo modelos de gobernanza, modelos de participación pública, que nos puedan abrir un poco la cabeza también, a veces desde sitios más cerrados a, a esa participación y a ese compartir ¿no? en este sentido eh, yo creo que ahora sí, Patri nos puede hablar un poco del número de la ortiga de este número en concreto, de esta nueva etapa porque claro, todo esto que decimos aquí es muy bonito, pero sin una diseñadora gráfica que le dé forma a la revista y que haga posible que todo este contenido tenga un sentido, pues tampoco sería posible, ¿no? Entonces, Patri... Sí, una perdona. diseñadora gráfica que hemos encontrado en el, mundo en el rural, medio rural. En Eso el medio es. rural. Eh, bueno, pues nada, como me ha presentado María, yo soy Patricia. Y bueno, antes de nada quiero decir que después de estas dos, que que, dos titanas de la comunicación oral, me toca hablar a mí, que, que esto no es lo mío. Entonces, bueno, voy a intentar eh, ser breve y no estar a la altura del listón, pero lo haré lo mejor que pueda. Nada, yo voy a empezar hablando un poco de, bueno, antes brevemente, en este número de La Ortiga hay una entrevista a Andrea Milde que a lo mejor algunos conocéis porque estuvo en la vorágine hace tiempo. Entonces, bueno, yo quería contar un poco cómo conocí a Andrea, que es protagonista de, de una parte que hemos llamado Historias de Vida, y a María. Porque hay algo, digamos, de común y coincidente en la manera en la que yo las conocí, que fue que, digamos, supe de ellas y fue más tarde, o sea, un tiempo largo más tarde, cuando ya nos conocimos personalmente. Andrea Milde, eh, yo cuando la conocí yo todavía vivía en Bilbao, aunque ya tenía planes de escapada de la gran ciudad y irme al, al campo. Y bueno, pues esto fue un domingo yo creo que estaba en casa viendo la tele eh, en un programa de la 2, que era, era un programa de Abrazar la Tierra. Y bueno, pues ahí salía esta mujer que se llama Andrea Milde y hablaba pues de medio rural, de territorio. Eh, y de tejer redes y hilos, que era lo que ella se dedicaba, porque ella era pues, una tejedora de tapices. Y no fue años más tarde, cuando yo ya vivía en ese mismo... me fui a vivir a ese territorio donde ya nos conocimos personalmente. Eh, y un poco parecido fue con María. Yo a María la conocí por teléfono, que ella yo creo que ni se acordará. Eh, cuando ya vivía en Valdeolea, en el sur de Cantabria, eh, bueno, pues hubo una época que estaba montando una plataforma web donde recopilar información sobre el vecindario, el vecindario. Sí, el vecindario campurriano, donde quería recopilar toda la información, eh, digamos, de los eventos cult culturales que había en la comarca. Entonces un día llamé a la Casa de Fresno para preguntar por las actividades que ellas organizaban pues para poder añadirlas a, a la agenda. Aquel proyecto mío no triunfó, con lo cual yo no volví a contactar con María y ahí se quedó la cosa hasta años después <risa> también, que precisamente a través de Andrea Milde pues nos, nos conocimos ya personalmente. Entonces, eh, bueno, sin más, esto es una anécdota, pero para mí eh, refleja un poco cómo eh, estas redes de comunicación eh, en el medio rural y de cooperación son súper importantes. Y en este caso, pues bueno, por la parte de Andrea Milde, eh, ella desarrolló en Aguilar de Campo el Cucu Project, que bueno, es una historia que, sobre la que podréis leer en la entrevista. Y en este caso, por parte de María, pues bueno, tenemos esta plataforma de la Ortiga Colectiva, que para mí, pues es, eh, pues eso, otro, otra, otra red más de cooperación y de... ...y de compartir intereses comunes en un medio rural como en el medio rural... ...que realmente es muy diferente de a lo que estamos acostumbrados en, cuando vivimos en la ciudad. Eh, porque la historia es que se suele decir que el medio rural está eh, idealizado... ...pero yo creo que esto es rotundamente falso, porque prueba de ello es que, que la mayor parte de la gente... Eh, seguimos, bueno, segui siendo, sigue siendo urbana y somos muy pocas las que nos aventuramos a ir a vivir a, al medio rural. Eh... Entonces, bueno, creo que está claro cuáles son las dificultades que acarrea eh, la vida en los pueblos. De lo que no se sospecha tanto quizás es de, pues bueno, de la aspereza humana y de, del desierto cultural en el que te sumerges cuando te vas a vivir pues, a un pequeño pueblo pues, como vivimos nosotras en el sur de Cantabria. Entonces, en este sentido, eh, cuando encuentras a personas pues, como Andrea en su día encontré yo y María ahora, con las que puedes compartir intereses comunes y cosas que, que te parecía que se estaban empezando ya a atrofiar en tu cabeza, pues bueno, es como una ventana de aire fresco y de decir, bueno, puedo vivir aquí aislada, pero a la vez no estar aislada, porque tienes un, pues una red de cooperación y de conocimiento mutuo que, que, es, que es como una línea de vida esencial para poder sobrevivir en, pues en el territorio. Eh, como os decía, bueno... Me voy, me voy a centrar un poco en Andrea, porque como le he hecho la entrevista, pues bueno, para contaros un poco. Eh, no sé si, bueno, algunos la conoceréis, como ya dije. Eh, ella, Andrea Milde, eh, ya no está aquí, eh, se ha vuelto a Alemania, que es su país natal, porque, bueno, por desgracia para los que hemos estado cerca de ella, eh, es una de las personas que junto con su familia, pues ha pasado a engrosar, la lista de, de la gente que se ha tenido que ir de este país porque no ha encontrado oportunidades para, para poder tener una vida digna. Eh, cuando María me planteó hacerle la entrevista para este número, eh, yo tenía la sensación de que me estaba metiendo en, en un terreno que no era el mío, pero bueno, no me dejó mucha opción. Entonces... Pues nada, fui, fui con ello y, y bueno, como la conocí hace tiempo, pues pensé que podía hacer una cosa medianamente aceptable. Eh, al final, sí, al final, bueno, lo que se.. lo que pretendía ser una entrevista, pues se, se acabó convirtiendo Correcto. en algo mucho más extenso y más profundo. Eh, porque bueno, de la misma manera que reclamamos más tiempo para pues para cultivar los alimentos, para cocinarlos, para viajar más despacio, pues también yo creo que necesitamos más tiempo para leer y para comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y finalmente pues fuimos incapaces de cortar prácticamente nada de lo dicho por Andrea, eh, de forma que, bueno, pues para los que estéis interesados tenéis eh, 16 páginas para, para conocer a esta mujer en, en este número de, de La Hortiega. Eh, sobre la revista, pues nada, eh, solamente decir que cuando alguien se, se, se te presenta con tanta confianza en lo que haces como hizo María, pues, pues es imposible no sentirse un poco abrumada. Así que cuando eh, María me planteó encargarme del diseño y la maquetación de la, de la revista, pues la verdad es que para mí fue una estupenda noticia y, y estoy muy contenta y de, de la colaboración con Toñi y María, que bueno, ha sido un placer en todos los sentidos. Eh, con este número, pues retomamos, como ya ha explicado María, retomamos el, el trabajo de Antonio Montesino eh, con algunas renovaciones en su edición, pero bueno también se mantienen algunos de los elementos identitarios propios de la revista, pues como es el formato pequeño, el tipo de papel, eh, la utilización de imágenes de grabados antiguos y bueno otras cosas que, que mantienen digamos, un poco de unidad con las ediciones anteriores. Eh, respecto a la portada, pues bueno hemos utilizado la cabeza que veíais antes, que es eh, la imagen protagonista de... De las exposiciones que se han hecho eh, para el 20 aniversario de la revista y que también es un elemento que hemos utilizado en las últimas comunicaciones gráficas de, de la Ortega. Y. Ah, sí, María me comentó que querías que hablara de la contraportada también. La contraportada, bueno, es una pequeña metáfora eh, que pretende, bueno, pues la corteza del árbol como, como piel que envuelve el contenido, del cual, bueno, el, el contenido del cual fabricamos el papel para, para la revista que tenemos en, en las manos. Y pretende ser pues bueno, un, un homenaje y un poner en valor eh, el medio natural en términos generales y los árboles en particular. Porque parece que hoy se han convertido en, en estorbos, en fuentes de problemas o, o como mucho, en, pues en meros objetos decorativos en los parques y, y en nuestras ciudades. En este sentido, perdona Patricia que te interrumpa, eh, también tenemos un protocolo de desperdicio cero papel, de manera que lo que hacemos es, eh, hacemos tiradas muy pequeñas y luego a partir de ahí, si alguien está interesado en el número, se pueden hacer reservas y se volvería a hacer otra tirada. Y también lo que vamos a hacer es, al final de año, generar una huella digital donde todo el mundo pueda descargar los trabajos, a final de año, eh, la gente que prefiera tenerlos eh, de forma digital, los va a tener también. Y, sí, y bueno, nada más, yo ya estoy acabando, pues eh, nada, lo único... Ah, sí. El feminismo, el sí, comentar que eh, hemos elegido como fecha simbólica, por así decirlo, de parto de esta revista el 8 de marzo, eh, para que sirva como de declaración firme de intenciones de que en los derechos y libertades de las mujeres eh, no hay retroceso posible y bueno, pues de esta manera, con esta portada, con este color y con esta fecha nos queremos vincular y sumar a la lucha feminista que... Va a ser la fuerza colectiva que, que transforma el mundo en, en uno más justo, igualitario y que está en equilibrio con. Y además de todos el... los imaginarios, de todos los equipos que somos, el que más personas tiene es el de feminismos. Sí. Es, es el tema que más interesa a suscitado. Sí. Y bueno, eso es todo por mi parte. Sí, yo quería comentar ahora que tengo esta foto maravillosa de una mariposa, una macrofotografía maravillosa, que los contenidos de la revista no van a ser siempre los mismos, no nos vamos a ceñir a eh, secciones que vayan a ser siempre las mismas, sí que irán variando en función de lo que las personas que estamos en los imaginarios que antes en los ámbitos o áreas del conocimiento decidamos plantear, eh, va a ser muy abierta. En esta primera vais a encontrar... Eh, una serie de fotografías de Naomi Patterson, que la tenemos aquí sentada, y a la cual le agradezco muchísimo que haya venido con toda su familia. Naomi forma parte también del equipo de la Ortiga Colectiva, ella es geógrafa británica y estamos trabajando con ella y trabajaremos más, también con Marta Sánchez, que nos visita hoy aquí, un tema que nos interesa profundamente, que es retomar los espacios, retomar la naturaleza, para vincularla a la educación, al juego libre, como esos niños, cuando están en la naturaleza, pues eh, crecen de otra manera también, ¿no? recuperar un poco los espacios de exterior también como como aulas. En este sentido, el reportaje, las fotografías de Naomi invitan un poco a esa observación detenida de la naturaleza, a ese paseo y a ese contacto. También en este sentido, la ortiga, este número respira de mucho aire fresco y de mucha vida fuera. De, del despacho, que es una reivindicación que hacemos también como muy tajante. ¿no? Tenemos que empezar también a salir, a cambiar los espacios de conocimiento. También nos escapamos de la estructura puramente académica, contamos con gente de la academia, pero lo social y lo cultural y lo artístico muchas veces van siempre por delante del discurso de lo académico que a veces tarda en llegar. ¿no? O sea, es decir, son capas de la misma cebolla pero no nos ceñimos a que todo tenga que ser exclusivamente desde, desde lo académico sino también desde otras formas de entender el conocimiento el arte la creación y demás y en este sentido queríamos ir haciendo como un repaso también de los contenidos de la revista para que para que lo sepáis y yo creo que ahora Jorge nos puede explicar también que ha participado bueno, que otros de sí. Llegamos otro de los proyectos donde ...donde está la, la ortiga, sí. que es en, la, en, la, en la aula de cultura, el aula de cultura, alimentaria. de cultura alimentaria dentro del movimiento Slow Food. Y yo creo que Jorge, y Jorge un que es el poco... representante y además colaborador aquí, pues es el que nos puede hablar de ello, porque es otra de las preocupaciones de nuestro tiempo: en la ecología, el planeta y la alimentación. Y la alimentación claro. Porque es que estamos comiendo, no os voy a decir qué, que ya lo sabéis Acerca, ¿Eh? el micro. Jorge. Acerca. Bueno, estamos ya en un punto emocionante, ¿no? que todos tenéis ganas ya de, de leer la revista. Eh, efectivamente, como os comentaba María, eh, yo pertenezco a Slow Food, represento a Slow Food en, en Cantabria, para los que no lo, no lo conozcáis, es una asociación que trata de defender eh, la alimentación desde un punto de vista de tres conceptos, bueno, limpio y justo, preservar eh, principios de artesanía, principios de territorialidad, en una serie de, de conceptos que bueno, iremos desgajando también y que, y que espero que podamos ver algún destello en la revista. Eh, para que entendáis la relación entre Slow Food y la ortiga, sí que quiero contaros una pequeñita historia del porqué. Eh, yo después de conocer a, a María en, en la presentación de Slow Food hace ya, tres años, que hicimos en Santander... Eh, María me mandó, no sé de qué manera, me llegó la, la publicidad de que había una, una, una exposición sobre todo el trabajo de la Ortiga y de, y de su padre de, en la biblioteca central y yo fui a verla, tenía un tiempo, fui a verla y reconozco que hacía mucho tiempo que no me emocionaba de ver una exposición y yo creo que me emocioné mucho porque había fallecido y por lo tanto, ese trabajo, durante todos esos años que se había desarrollado, sentía como que había finalizado. Y eso pues, me entristecía bastante. Y sobre todo, había visto una línea que a mí me atañe, que era la alimentación, en la que básicamente su casa era un era vamos No, no tenía más, más palabras para, para, para describirlo. ¿no? He visto muchos ejemplos a lo largo de... de pues de los años en los que yo me llevo dedicando a la alimentación y la gastronomía y la producción y veía claramente que eso era slow food y, no, y de alguna manera pues teníamos que, que ayudar a que eso no, no se perdiera. Perdona, nosotros no conocíamos en aquel entonces el movimiento slow food, pero sí que teníamos un eslogan que le hemos tenido todo el tiempo de la casa de Fresno, eh, la cocina a fuego lento. A fuego lento. Pues, sí. Pues, casualmente, después de aquello, yo me acuerdo de ponerlo en Google y sí que apareció alguna asociación de Slow Food con, con, la, con la casa de Fresno, ¿no? Lo cual me, me gustó mucho. Inmediatamente, como ya conocí a María, pues le dije, oye María, tenemos que juntarnos, tengo un proyecto en la cabeza, y creo que en vez de inventarlo, mejor eh, crear ese colectivo y poder y poder lanzarlo, ¿no? Ese nombre es, un, un, es el, el aula de cultura alimentaria, que rescatamos de un proyecto, yo soy de Zaragoza, un proyecto que, que, que hacíamos en Zaragoza sobre tratar de mostrar, de enseñar a, al público la alimentación desde el punto de vista cultural. Eh, no sé si lo sabéis, pero a día de hoy todavía hay sectores que no entienden que la gastronomía es cultura y la gastronomía o la alimentación es transversal a todas las materias, ¿no? nos sentamos y comemos todos los días y es precisamente en ese momento cuando hay que apagar la televisión por favor, y hablar de lo que sea de ahí salen multitud de temas ¿no? bueno pues lo que os comentaba se nos juntamos María, Toñi y decidimos darle un enfoque diferente a lo que es estrictamente un aula física y sacarla de ahí es decir, vamos a mostrar a la gente en entornos que no tienen nada que ver con una clase con una aula cerrada la, la gastronomía la alimentación desde un punto de vista cultural hemos hecho una serie de sesiones, tenemos muchas más mira, os, os quiero leer algunos títulos para que entendáis hacia dónde queremos ir, probablemente hagamos más de lo, que, de lo que tenemos, sí que hemos hecho ya una sobre el pan, que lo hicimos en un horno en orzales eh, que trajimos una panadera de de Zaragoza y entonces se, se formó un diálogo entre dos panaderos fascinante, era como estar eh, en, un, en un debate sobre el pan no sé, sí. yo quiero que, que, que compartáis Son, los hacemos con grupos muy pequeñitos, eh, máximo 15 personas, porque entendemos que el participante tiene que participar y no ser un mero eh, espectador ¿no? es más, nosotros necesitamos nutrirnos de esa, de esa participación y de esa manera luego pueden salir artículos, eh, puede salir que sea, cualquier, cualquier escrito sobre, sobre lo que hacemos. Eh, os quiero poner algunos ejemplos que en aquel momento empezamos a, a pensar. ¿no? Eh, por la parte que nos toca en Cantabria, pues sí que tenemos aspectos muy importantes y que han tenido que ver con la gastronomía. Eh, eh, el camino de Santiago, que nos toca muy de cerca, es un eje transmisor de, de ciencia y sobre todo de alimentación y de conocimiento pues son temas que de alguna manera unen la historia ¿no? unen la antropología, la sociología con la alimentación y la gastronomía y la ciencia, la cocina del monasterio tenemos otros aspectos como que rescatamos un título de, de Slow Food que es Slow on film, es decir, el cine o la gastronomía a través del cine y los medios audiovisuales también la literatura, sopa de letras, poéticas de la mar, que si todo va bien será la próxima que hagamos, eh, cocina popular, el comensalismo festivo en Cantabria, las festividades, ¿no? Todos sabemos que en cada, en cada fiesta hay una, un recuerdo de un alimento, ¿no? según en qué casa, ¿no? nosotros en, en Navidad, en Zaragoza, pues comemos eh, el cardo, Aquí no sé, ¿no? No sé. siempre te, te, te trae, tiene un significado, ¿no?, porque una la excepcionalidad. La cocina de cuaresma, hemos hablado de género, representación y poder en la cocina. Y luego los... algo muy interesante, Jorge, es que los talleres son itinerantes y no son Eso. en un aula, sino que se, se mueven, ¿no? O sea, vamos que... a panaderías o... Yo, yo tengo un, un, una meta y es que yo quiero hacer una de estas en un barco, por ejemplo, en un faro, en mm -hmm. sí. Sitios en los que mmm, se ahorramos de ese, de, esa, de ese, ¿cómo decirlo? Corsé. Exacto, de ese corsé, no sabía cómo decirlo, de esa cárcel. <ríe> Yo creo que todos los que hemos estado, hemos llevado ese curso, estudio, ese aula, esa universidad, ese instituto eh, cerrada en la que te han impuesto exactamente qué tienes que hacer, luego sales de ahí con. Realmente no sé qué es lo que te, qué he aprendido, pero sí sé que tengo que memorizar, ¿no? Queremos captar esas sensaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, yo creo que somos capaces de entender que la gastronomía y la alimentación es algo más y gracias a esos conocimientos vamos a poder defenderla. Sin eso no vamos a poder. Y a través de ahí, esa visión crítica nos va a permitir modificar cambiar y llegar a algo que creo que tiene que ser más justo, ¿no? Que lo que hasta ahora, pues lamentablemente llega a nuestras mesas. Ese es el aula de cultura. Eh... Hay un artículo tuyo también, hay un en artículo, artículo en la revista, eh, que en él quiero tratar de empezar a despertar un poco, un poquito, a la gente de que no todo es como nos lo cuentan. Yo recuerdo a mi abuela que me decía, si sale en la tele es que será verdad. Y... <risa> sí, sí yo, yo nací con ese pensamiento y yo creo que todos hasta cierta época en la que despegas y dices, no, es verdad, todo lo que aparece en la tele, ¿no? O lo que decían, ¿no? si, si nos lo venden es porque es bueno. Pues tampoco, lamentablemente, en los espectros. Si hay... es más caro es mejor. Si es más caro es mejor, ¿no? Hay mucho. Bueno, pues en ese artículo pues hay un poquito sobre eso. Hablamos de tendencias, por qué comemos lo que comemos y qué podemos hacer. no para Bueno, pues si no estamos de acuerdo con ello... El otro día estuvimos en una charla en, en Torre de la vega en un instituto, y no, ¿qué, ¿qué era la cuestión que nos dijeron estos chicos? Eran chavales de 15 años. ¿Por qué quiero saber por qué tengo, por qué ¿Por necesito, qué necesito saber? saber...? lo que necesito saber cómo se si está rico y ya está? Y ya está. ¿O sí. oh, de dónde es? No, me da igual. Bueno, igual la, Cualquiera la... le explica que justamente lo que está rico es lo que te está jorobando. Claro, digo pues porque a lo mejor es, te apetece vivir más. O... Bueno, claro. Pero bueno. Sí. En este sentido también hay una implicación hay una implicación eh, muy directa, porque además otra de las, de, de, los, de, de las cosas que nos han pasado viviendo en el medio rural es que nos hemos convertido parte de, de, de la ortiga en productores, ¿no? Como es mi caso, que me voy al pueblo y al final soy ganadera ecológica. Que no sé si está por ahí, con mi hija, o se ha ido por ahí a algún sitio, pero hay un proyecto también muy vinculado a la ortiga, que es la Lejuca, donde en ese espacio, en esa dehesa, donde pasen las vacas, pero también suceden muchas otras cosas, y recuperamos los paseos, y los paseos para pensar sobre cultura, y sobre todo los paseos como vehículo también para hacer talleres, para hacer sobre todo talleres itinerantes con mujeres rurales que muchas veces están encajonadas y prototipadas en una especie de ocupación del tiempo, quizás, no sé si es la palabra, pero demasiado folclorizada, muy eh, en el, el coser o en la pandereta, que me parece muy bien el coser y la pandereta, eso vaya por delante, pero también me parece cosas. muy bien que esas personas puedan salir coger un teléfono móvil como tenemos todos, hacer fotos, disfrutar de la fotografía, del caminar, del estar juntas también de otra manera. ¿no? Además los campesinos, las campesinas siempre han caminado y siempre han tenido una vinculación muy profunda con el territorio que al cabo del tiempo se ha ido perdiendo porque también hay un sistema de producción y de vida que nos obliga a estar produciendo tiempo y no a estar perdiendo tiempo, que es una maravilla. O sea, nosotros reclamamos el perder el tiempo y el caminar como acto auténtico de revolución, ¿no? En un mundo como el que vivimos, donde todo tiene que ser intensivo y rápido y esperpéntico, porque si no, no funciona. Bueno, pues volver a la lentitud, volver al camino, volver al territorio, a salir al monte, a perder el tiempo, a coger margaritas, es un ejercicio maravilloso también de, de filosofía ¿no? o de poesía. Eh, más contenidos de La ortiga que os podéis encontrar, para ir rematando un poquitín eh, la presentación. Vamos a tener también poesía visual de otro colaborador, de Guzmán Ramos, que es de Santander, pero está, es músico, vive en Vancouver desde hace ya pues, no sé, dos o tres años, y también ha querido participar. Eh, no podía ser de otra manera que tuviéramos algo de, de poesía visual. Eh, también hemos incluido una sección, que en este caso eh, son fotografías... Eh, eh, mías, de fotorrelatos, que es algo tan sencillo que a mí me sucede en la vida cotidiana y hemos organizado a veces actividades vinculadas a los paseos, como os decía antes, que es salir a andar con el teléfono móvil y de repente eh, aprendes a mirar de determinada manera, a observar y te das cuenta de que cuando vas a la cuadra hay unas puntas clavadas de no sé qué manera que retratas con el móvil y de repente dices, brecha de género, ahí está. Y lo hago yo, que no tengo ni idea, de fotografía muy poca, pero que le doy a la cabeza. Entonces, de repente te das cuenta de que en ese paseo, en esa actividad de tiempo, si es colectiva más, sucede la reflexión y suceden cosas bonitas, suceden cosas maravillosas y muchas veces, a través de esa observación de lo mínimo, de ese microespacio de, de, de existir junto a los demás, de repente pasan estas cosas que dicen otras cosas a la gente que lo mira. Y es un clavo, claro, una punta clavada en la puerta de una cuadra en no sé dónde. Pero a veces también creo que es interesante todos estos procesos, ¿no? De la vida cotidiana sacados muchas veces de los espacios más de representación institucionalizada del arte, ¿no? Nos interesa mucho lo que pasa en la nota al pie de página. Nosotros trabajamos un poquito ahí, entre el paréntesis, y el pie de página. ¿Qué está pasando por debajo, no? ¿Qué está pasando cuando parece que no pasa nada? Eh, sí, eh, va a haber una serie de concitaciones que son unas citas, unas frases breves sobre filósofos, eh, filósofas, escritoras que nos interesa poder compartir con los lectores. Y hay artículos sobre arqueología que está Ángel Astorqui por aquí en algún lugar que ya le he perdido vista, por ahí estás Ángel que también participa con nosotros, otras propuestas de hacer arqueología más allá de las piedras, pensando en las personas, no tanto en el patrimonio de la piedra, sino en qué, en qué medida ese patrimonio en los pueblos puede servir para empoderar a las personas que están en los pueblos de otra manera. ¿no? Y también tenemos un artículo muy potente de Ignacio Mendiola, sociólogo, doctor en sociología, profesor de la Universidad del País Vasco, sobre las biopolíticas y las necropolíticas, que os recomiendo leer. Porque mm, escenifica también y explica también el tipo, el modelo de sistema en el que vivimos, en cómo se generan políticas que deciden ya quién va a morir y quién no va a morir, miremos al Mediterráneo, tenemos un ejemplo muy cercano, tantos ejemplos cercanos, cada uno puede pensar los suyos, ¿no? pero esta especie de necropolítica diseñada para decidir quién merece la pena y quién no merece la pena eh, que viva o que sobreviva, ¿no? que me parece un, un modelo nefasto de, de, de hacer política, pues hay un artículo muy bueno de Ignacio Mendiola que os recomiendo leer a todos. Eh, por último y para cerrar y sobre todo porque ahora hay un picoteo y a mí realmente lo que me gusta es poder saludar y estar con vosotros y no daros el tostón yo solo aquí hablando, eh, hoy es el Día Mundial de la Poesía y queríamos recordar eh, a Paca Vede, con la cual hemos estado hace apenas 15 días en Madrid, porque también queríamos explicaros que estamos haciendo, gracias a Illumina Films, que por ahí está Alberto, Alberto ya y Asala Fortuna, gracias a Illumina Films estamos haciendo un documental, sobre Antonio Montesino, que recoja su vida, como, su creación como antropólogo, como poeta visual. En esa historia eh, queremos narrarla de una manera quizás atípica, porque más allá de contar la vida de Antonio, eh, la historia la narro yo, que soy su hija, y yo se la cuento a mi hija, que no tuvo oportunidad de conocer a su abuelo. Entonces, la narración explica a una niña que ahora tiene 5 años, va a hacer ahora en junio, que se llama Candela, que está por allí, explica cómo esa niña va a tener que enfrentarse a un sistema pues, que es el que es y cómo ese poquito de memoria crítica o de capacidad o de pasión de enfrentarse a la vida de determinada man manera de su abuelo se le puede ser transmitido a una niña que se tendrá que enfrentar a machismos y a un sistema que nos machaca porque no nos pone a las personas en el centro sino a los criterios económicos como antes comentaba. ¿no? Entonces en esa transmisión el documental hace que los primos con Paca que la trajimos aquí hace ya unos cuantos años, en el 2010, yo creo, con Félix Grande, y luego en el 12, la hemos editado algunas cosas y tal, y estuvimos con Paca precisamente recordando a Antonio, y hoy queríamos, para cerrar y ya no aburriros más, eh, hacer bueno pues recordarla en el Día Mundial de la Poesía con un pequeño vídeo, gracias a Illumina Films y a Sara, que ha leído uno de sus poemas, y con esto nos despedimos. Yo os agradezco muchísimo a todas, a todos vuestra presencia, a los que sois parte de la ortiga colectiva, a la Vorágine, por ser este espacio maravilloso de resistencia en Santander, que hacía tantísima falta un pulmón como la Vorágine en Santander, es maravilloso, sobre todo porque ahora en este espacio nuevo, más grande, puede ser también eh, generar un montón de, de conexiones entre las personas que tenemos voluntades comunes, porque creo además que es fundamental que en el mundo que nos está tocando vivir en la actualidad, levantemos las orejas, o por lo menos hagamos como los caballos, una oreja hacia delante y otra hacia detrás, es decir, estar atentas y estar atentos a lo que nos puede venir, porque es muy importante ahora más que nunca la participación pública, la cultura crítica y generar espacios de resistencia colectiva. Y desde aquí, la ortiga colectiva es un espacio abierto, colectivo, y democrático, perdón Resistencia colectiva y democrática. Y democrática, eso es. Y os invitamos a conocer la revista, os invitamos a que habléis ahora entre vosotros, con nosotras, como queráis.